Quiero de tu cuerpo, quiero tu calor Estoy acompañando tu soledad, mi amor No sigas buscando zona de confort Ya estamos en el cuarto, qué rico es el olor Olvídalo, recuérdalo a lo que tú quieras, pero no Sienta dolor, que no estás pendiente Yo te amo siempre, vivo en tu mente Ahora es diferente Y si me muero primero, mami, perdóname soy un ángel del Señor, tú solo día me no llores, mujer, siempre te cuidaré, nunca te voy a dejar sola, no hay que cuestionarse, solo llego la hora. Si hola, estoy pati a toda hora Siempre te acompañaré, mírame, mírame Háblame y contestaré, mírame, mírame Yo estoy contigo en tu piel, mírame, mírame Siempre te voy a ser fiel, mírame, mírame Ya, yeah. y discúlpame si piensas que mi hermana está sola así perdida Dicen que nada eterno al final del camino se acaba las vías Pero aquí sigo presente y algunos no ven el contraste a la noche y al día Y no podemos tirar la toalla hasta que veamos la meta construida Vamos a volar y hasta por mar problemas mami y tu par Ellos no saben de lo que hablan nunca voy a morir si me va a recordar Primero dios después pienso en brillar a ningún y le debo de demostrar Solo un par de hocicos callar nunca me dejaré manipular Quiero meterme dentro de tu cuerpo para hacerte sentir lo que te dicen varios Sabes que fui el primero en ponerte bella que a morderte los Tú combinando conmigo como combina acuario con sagitario Ahora estoy preso en tu mente, pero sin vencimiento en el calendario No sé con qué competir, ya no podemos fluir Qué rico hacerte que mí Nunca corrí en la calle, pero siento que quiero huir Aún de ti, cortes de bebé te partí Y yo nunca te mentí La mejor parte de mí yo te di Hasta rodeado de pistolas Podemos morirnos ahora Pero todo trae color. Y cuando te sientas sola Siempre te acompañaré Mírame, mírame Háblame y contestaré Mírame, mírame Yo estoy contigo Piel, mírame, mírame Siempre te voy a hacer fiel Mírame, mírame Siempre te acompañaré Mírame, mírame Háblame y contestaré Mírame, mírame Yo estoy contigo en tu piel Mírame, mírame Siempre te voy a hacer fiel Mírame, mírame hey. Y si me muero primero, mami, perdóname Soy un ángel del Señor, tú solo díame No llores, mujer Siempre te cuidaré Nunca te voy a dejar sola